Hoy es miércoles, miércoles de Valerza y en este caso tenemos a nuestra amiga ya de SAS Crédito para traernos un tema, explicarnos algo muy interesante, ¿no? Créditos para microemprendedores, de qué se trata, cómo podemos hacer, cuáles son las alternativas también, ¿cómo estás? Belén, ¿cómo Hola están? Belú. Muy buen día, chicos. Feliz están? cumple. ¿Sí? No sé cómo, ¿has pasado bien el cumple o no? Hermoso, hermoso. Festejamos Pará. mucho. Yo voy a contar una intimidad. A ver. Fue el miércoles el cumpleaños. La semana pasada. Sí. La semana pasada sí. Nosotros queríamos Ajá. acá festejar su cumpleaños. No, mentira. No, está bien. Y está no bien. pude venir. Claro. No, claro. Seguí, chicos. No, no, no sé qué pasó en pero el pero camino. lo bueno es que tuviste el fin de, el fin de largo. Estuve ahí ¿eh? todo el fin de semana. festejando. festejar con, con la familia y con los amigos. Eh, Belú, hoy realmente un, lo decían, ha sido un tema interesante. Interesante. Atención a la gente que por ahí está pensando en sacar un crédito eh, por, por eh, una, una empresa o una, una pyme o algo que está pensando mm -hmm. hacer en casa. Hay, hay, hay muchos proyectos, sí. De por de emprendimientos. Hay muchos proyectos, va dando vueltas. Y sí. hay mucha gente que dice, che, lo presento, no lo presento, ¿qué me conviene hacer? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, después de, de, de, de la pandemia, claramente han ha quedado muchas personas sin trabajo, uh -huh. entonces tanto desde la, la Nación como desde provincias se trata de impulsar a todos esos proyectos que pueden llegar a dar trabajo a futuro. Entonces uh -huh. eh, a eso es lo, a lo que se está apostando y en general es a donde eh, va, van apuntados este tipo de... de de préstamos o de créditos para los emprendedores, uh -huh. siendo también el rubro que más se castiga en el, uh -huh. en el mundo bancario o claro. no bancario a la hora por de. Por el tema un préstamo. de tasas, por el tema de los. De por los, los requisitos y si ya claro. accede. Uh -huh. No todo el mundo, no todas las entidades dan ese tipo de préstamos, y si te lo dan, capaz que no llegas a financiar un proyecto. Uh -huh. Entonces, este hay muchos proyectos, hay muchísimas este, buenas ideas para los proyectos. Y generalmente, y una hay un montón de trabas también en el camino para poder tu, poner tu propio emprendimiento, pero creo que uno de los principales siempre es el capital con claro. el que lo financias Claro, vez es que creo yo, no sé si van a coincidir Nancy y Belén, es el último como empujoncito para decir, bueno, a ver, tengo ganas uh -huh. de poner algo... Eh, pero me falta esto, ¿no? me falta, Tengo la idea, tengo el proyecto armado, me sí. falta el capital. Bueno, es como que el último empujoncito claro. para arrancar. Y más cuando no tenés una base, quizás, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando tenés que empezar claro. de cero y sabés que todo lo que estás apostando a ese proyecto va a depender de ese proyecto. Exacto, sí. Y la, obviamente también no nos olvidemos de que eh, antes, antes que nada, cuando hablamos de proyecto, hablamos de un proyecto de verdad. Porque el, tal, cualquiera de estas... De estos planes o créditos financian buenos proyectos no buenas ideas uh -huh. entonces vos ya tienes que estar planificando esto que vas a pedir ya tienes que saber cómo se va a desarrollar tu negocio más uh -huh. allá de que hay cosas que vos podés saber y cosas que no tienes que tener un plan de trabajo un presupuesto sí. o sea ya algo bastante armado y que tenga ya una estructura a futuro uh -huh. sí eh, Hablando un poquito de los provinciales, porque si no, vamos a estar toda la mañana, pero un poquitito de los provinciales, los que más me llamaron la atención por ahí, son los del Consejo de la Microempresa, uh -huh. eh, que son los más accesibles, que son los que, eh, han, han estoy viendo que, que son más flexibles también. hay uh -huh. mucha demanda. Tienen mucha demanda, uh -huh. tiene muchos rubros, industria, turismo, para mujeres emprendedoras, mujeres emprendedoras, hay un poco de todo y es, es bastante variado y con distintos proyectos dentro del mismo que es el, el crédito uh -huh. a los emprendedores, ¿no? Uh -huh. este, los plazos van de 18 a 60 cuotas. ...de 12,5 al 17,5 de nominal anual de la tasa, uh -huh. este, también estamos hablando que tienen periodos de gracia de 6 a 12 meses... Eso ...que está ojo, bueno. uh -huh. el periodo de gracia es una gran ayuda cuando estamos hablando de claro. emprendedores... Uh -huh. ...porque te da un respiro como para decir, bueno, me dan un periodo de gracia de 6 meses... Yo tengo la posibilidad de, durante seis meses, trabajar fuertemente para que al sexto mes no me cueste pagar esta cuota. Claro. Uh -huh. eh, Belu, sacame una duda, hablando de estos periodos de gracia y demás. Uh -huh. eh, ¿El dinero que te entrega la microempresa es todo junto o va entregando por parte? Yo me acuerdo, Nancy, no sé si te acordás, eh, algunos, eh, algunos, eh, dinero que entregaba Nación en eh, algunos eh, proyectos... Eh, Entregaba por parte, decía, bueno, a ver, eh, durante los primeros seis meses te entrego tanto uh -huh. dinero, fíjate cómo te va, fíjate cómo te acomodas después... Esto es todo junto? Sí, es todo junto. Uh -huh. Es todo junto, como lo hacen en las partes privadas, digamos. Sí. Obviamente, no es el mismo el plazo de, de, de entrega, o sea, vos desde la presentación de tu proyecto hasta que te pagan, no es el mismo plazo en una parte privada. Uh -huh. Se toman, obviamente, un tiempo de evaluación del proyecto. Claro. Sí. Uh -huh. Dentro de, de, de los tipos de préstamos que dan, dan como a todos los rubros, pero por ahí hay unos que, que están muy buenos y que están eh, eh, pa, para tener en cuenta, y más ahora que seguramente nos están viendo y tienen algún proyecto en su cabeza... ...los préstamos para las emprendedoras mujeres... Uh -huh. eh, ...están muy buenos, es para proyectos nuevos... ...y que ya estén funcionando, uh -huh. o sea que eh, no necesitas tener un tiempo de antigüedad... Claro, eh, pero puede pero ser sí, nuevito digamos y... Puede ser nuevito y ir a pedir este, uh -huh. este tipo de créditos... ...otra cosa que que también he visto que son los préstamos a proveedores locales... ...que sí. en, ese, en ese también sí te piden un... Tiempo de, de, de ser proveedor ya de, de alguna de las grandes empresas, pero eh, un año y medio, dos años, dependiendo uh -huh. obviamente qué tipo de servicio le brindas a empresas, pero son proveedores locales. O sea, vos el servicio que vos brindas es para alguna de las empresas. Eso yeah. también da un aval de que vos este, ya venís trabajando, uh -huh. ya tenés un tiempo trabajando y te pueden dar un préstamo para que incrementes tu negocio, para que puedas... Eh, y ser proveedor de, otros, de otras empresas y todo eso. Uh -huh. eh, Belu, eh, y a, al momento de presentar vamos a suponer, eh, con Nancy tenemos pensado, eh, tenemos un, un proyecto, eh, lo, lo armamos, lo presentamos en la microempresa, y por ahí muchos dicen, no, la verdad es que yo no quiero presentarlo, porque capaz que yo necesito el dinero ahora, porque quiero poner el, el, el microemprendimiento ahora, y... y es, hay, que es, claro, hay que esperar. Claro, hay que esperar. Es mucho, no sé si tenés el, el, el, el dato, promedio. es mucha la espera, si es que yo eh, presento el proyecto hasta, hasta que lo estudian y demás, eh, ¿pasa mucho tiempo o, sí. o es rápido? El plazo promedio del otorgamiento es de dos meses. Dos uh -huh. meses, ah, bueno, sea, está bien. Uh -huh. Está bien, pero obviamente si, si es urgente tampoco claro, también si tan bien. Uh -huh. o sea, ahí ya tenés que recurrir a los préstamos en entidades privadas, claro. que son más inmediatos, te piden... Capaz de la misma cantidad de requisitos, porque uh -huh. no, no creo que no te pidan requisitos. Uh -huh. eh, pasas por otra serie de evaluación también seguramente. Pero eh, lo que tiene de bueno es la inmediatez. Claro. ¿sí? Uh -huh. Obviamente estamos hablando de que en el ámbito privado no vas a encontrar tasas tan bajas como las que vienen de proyectos provinciales y que están financiados por la provincia y que obviamente es para impulsar los negocios, entonces las tasas suelen ser más bajas. Uh -huh. Pero en la parte privada vas a encontrar... Algo, con unas tasas un poco más altas, siempre igual, dependiendo de dónde lo saques, y siempre que te asesores, y como siempre lo dije, buscando alternativas, ¿no? No es ir y meterse al primer lugar donde dicen que sí. Claro. Este, y lo que tiene de ventaja la parte privada siempre es la inmediatez. Uh -huh. O sea, lo uh -huh. puedes tener muchísimo antes. Eh, o también otra ventaja que puedes llegar a tener es que en el Consejo de la Microempresa, en alguno de los rubros, te financian hasta el 80% del proyecto sí. y, sin embargo, en, en la parte privada, vos incluso puedes llegar a financiar el 100% de tu proyecto sí. si es que vos ya tenés uh -huh. un número ya estimado. También pasa que está uno suele estar enfrascado en la relación de dependencia y con todas las ganas e ideas de tener un nuevo emprendimiento, de, de, de tener algo propio y por ahí, por la rutina diaria, por la seguridad, por la seguridad de tener un ingreso fijo todos los meses, uh -huh. no se, no se eh, arriesga uh -huh. a poner este emprendimiento. Eh, si lo que te hace falta es capital para esto, eh, ya siendo empleado también podés pedir un préstamo como si fuera para una persona física claro. y uh -huh. con algunos otros beneficios, también de, de por ahí las tasas, menos requisitos, uh -huh. y tener ahí un, una proyección, sacar un préstamo yo para hacer mi emprendimiento, tal vez paralelo a mi trabajo actual, porque Exacto. no quiere decir que tengas que dejar uno para, para el otro, obviamente va a llegar un momento en el pues que, que, sí, que elegir, en el que tengas claro. que elegir pero a, a uno darle un poco está. más de prioridad uh -huh. que al otro. Claro. Exacto. Pero hay un mientras tanto, hay un proceso y, y justamente por eso uno tiene que a, a, eh, hacer sus proyectos pensando en el futuro y en el mejor de los casos y en el peor de los casos. Uh -huh. claro. uh -huh. sí, ¿Qué es lo que puede llegar, a, que puede pasar. llegar a pasar o no? Uh -huh. Entonces, este, principalmente le, le aconsejo a los microemprendedores no es ir como les dije, no es que se financian las buenas ideas, se financian los buenos proyectos. La idea, y eso no tiene que salir de la entidad que te va a dar el préstamo, sino de uno mismo. Uh -huh. Yo uh -huh. no puedo ir a pedir un financiamiento para una buena idea. Quiero ir a pedir un, un, un financiamiento para un buen proyecto. Es, es ir con algo concreto, digamos. No es que, Exacto. Eh, ah, yo tengo ganas de poner una fábrica de pastas, por ejemplo, por decirte, uh -huh. y no es que voy a ir a tocar la puerta de empresa y decir, che, ¿saben qué? Quiero poner una fábrica de pastas. Claro, o sea, no. tengo que ir con un proyecto en Quería, armado, ¿no? No Quería preguntarte puesto, eso: El, la microempresa te pide un proyecto, pero con estimaciones. ...a largo plazo. Vos tenés uh -huh. hasta que hacer cálculos, por ejemplo, cuánto vas a facturar en el primer año, en uh -huh. el segundo, hasta el quinto año, ¿no? Claro. Eh, realmente un proyecto muy armado con una expectativa y una proyección muy amplia. ¿Cuántos empleados vas a tener? ¿Cuántos vas a uh -huh. gastar en tus empleados? Bueno, un montón de datos. En la parte privada, ¿también piden este tipo de proyectos? No se pide, eso en la parte uh -huh. privada. Es una ventaja, obviamente... El no tener que estar especulando de acá cinco años, qué claro. es lo que puede llegar a pasar. Porque y... a veces podés llegar a tener un dato, pero y los que empiezan de, de la nada misma, pero es más difícil eh, hacer ¿cómo más. lo proyectás, no? Claro, hacer un proyecto como ese, con tanto detalle, si no tienes la experiencia de hacerlo, uh -huh. es bastante complicado y obviamente sí. es difícil. Pero claro, tenés que tener a alguien que te acompañe, que te guíe. Y exacto, uh -huh. ¿sí? Eh, Principalmente en, en, en lo que es préstamos a emprendedores... Eh, se destaca muchísimo el qué tan qué tanto se proyecta el, el negocio qué claro. tanta viabilidad o sea vos también aparte tenés que hacer un estudio de mercado a ver lo que yo voy a hacer si yo me voy a poner una panadería en una cuadra donde hay cinco panaderías claro, y claro. es muy probable Tienes que, un estudio, que... El mercado. Y claro Ajá. es muy probable que no que no fun... que... O no funcione de la mejor sí. manera y, y podemos no. combinar Belu, eh no sé cuánto es el monto máximo que por ejemplo está dando la microempresa pero podemos combinar ¿Nos conviene combinar un crédito de la microempresa y un crédito privado para completar el monto que necesitamos? Ese tipo de combinaciones es la ideal digamos, a la hora de, de que vos ya tenés un proyecto hecho y sabes que vas a poder uh -huh. cumplir con las dos. Claro. Si sí, no nos olvidemos, a ver, el proyecto de la microempresa por ahí te da periodo de gracia que en la parte privada no te lo no dan. Da. Uh -huh. eh, ojo también que la, la, la, el periodo de gracia tampoco es gratis, o sea, si vos lo haces... Eh, tenés un periodo de gracia de seis meses y lo haces en 18, el interés se calcula por 24 meses. Uh -huh. Eso sí, también tenemos que estar conscientes, pero ese periodo de gracia es fantástico. Siempre y sí. cuando y todas y, y cada una de las cosas esté planificada y sepas eh, que vas a llegar, vas a trabajar para llegar a.. A cubrir todo uh -huh. eso, sí, te conviene endeudarte uh -huh. de esa manera para combinar y tener todo el capital que vos necesitas. Claro. En uno lo vas a tener inmediatamente y en el, el otro te lo van a dar de acá unos uh -huh. meses. Y sí. de encima vas a tener un periodo de gracia. Está Entonces bueno. está bueno siempre y cuando sepas que puedes cumplir. Eh, pero... Sí, se puede, eh, eh, se está haciendo, digamos, este tipo de cosas. Uh -huh. Uh -huh. En SAS créditos tenemos algunas líneas de créditos, dependiendo también, obviamente, del, del emprendimiento y del tipo de proveedores que sea. Generalmente estamos mucho más enfocados en los proveedores locales, así uh -huh. que también con tasas súper bajas, totalmente competitivas. No con el microempresa seguramente, pero este con tasas súper competitivas uh -huh. y si pueden ir, preguntarnos y asesorarse. Bien. Si, si un emprendedor, eso. por ejemplo, que, que tiene eh, uh -huh. la idea o necesita, por supuesto, este dinero... ¿Tiene que llevar qué cosa? ¿Algún tipo de, de, de papel explicando de qué se trata el proyecto? Eh, ¿O solamente con ir y conversar ustedes le dan la información? Sí, generalmente nosotros nos manejamos más que nada con los cheques uh -huh. este, que, que las empresas les pagan a, a estos emprendedores. Este, y manejamos esto, el, el de los descuentos de valores. Uh -huh. Pueden ir, preguntarnos, lo asesoramos totalmente gratis sin cargo no les cobramos la visita les ofrecemos café de todo a Ajá. nuestros Súper cómodo a nuestros Gracias. queridos eh, clientes o potenciales clientes eh, pero sí si, si son proveedores de grandes empresas uh -huh pasen por SAS Crédito, nosotros ahí los esperamos, uh -huh. los asesoramos y obviamente también tenemos esa ventaja de la inmediatez, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no tienen que esperar dos un promedio de dos meses o sea, para que les un den un estudio de proyecto como para que le entreguen el dinero. Ni tampoco el eh, estudio? De Belu, ¿dónde están las oficinas de SAS Créditos? Necochea 469, local 1, los esperamos ahí al lado de un supermercado. De un comercio super. En esa cuadra. Lo, lo, lo, van a, lo, lo van a ver, tienen ahí todos los, los ventanales eh, bien bien diferenciados. Así que está buenísimo. Gracias, Belú, por esta información. Y bueno, por supuesto, a apoyar ¿no? a los emprendedores, a todos aquellos que quieran tener, por qué no, eh, un negocio propio y así crear más fuentes de trabajo. Ni hablar, esa es la idea. Muchas gracias, chicos, por siempre recibirme tan lindo. Y bueno, los esperamos, los esperamos a todos. Los esperamos con los los emprendimientos nuevos. Ahí vamos a estar para asesorarnos. ¿Alguna idea vuelta, Belu? ¿eh? Sí, sí, he este escuchado, win, lo he escuchado por ahí. Sí, sí. Ah, bueno. Así que bueno, vamos a ver si se anima. Gracias, bueno. gracias Belu, por haber venido. Nos vemos. Gracias.